Después de 15 años, sin ver a su amigo, el protagonista de nuestro cuento va a visitarle. Conoce a su mujer, conoce a sus cinco hijos y también conoce a un anciano. Un anciano que le dejará pensativo y triste. Al día siguiente se marchará de allí. Una familia Iba a ver de nuevo a mi amigo Simón, de quien no había sabido nada desde hacía 15 años. En otro tiempo era mi mejor amigo, el amigo de mi pensamiento, ese con el que pasamos las largas noches tranquilas y alegres, ese al que se cuentan las cosas íntimas del corazón, para el que se encuentran hablando dulcemente las ideas raras, sutiles, deliciosas, delicadas, nacidas de la simpatía misma que excita el pensamiento y lo tranquiliza. Durante muchos años apenas nos habíamos separado. Habíamos vivido, viajado, pensado, soñado juntos, amado las mismas cosas con un mismo amor admirado los mismos libros, comprendido las mismas obras, temblando por las mismas sensaciones, y tantas veces nos habíamos reído de los mismos seres que nos comprendíamos completamente, con solo cambiar una mirada. Luego él se había casado. Se había casado de repente con una mocita de provincias que había visto en París en busca de novio. ¿Cómo aquella rubita delgada de manos torpes, de ojos claros y vacíos, de voz fresca y sosa, parecida a cien mil muñecas casaderas, había pescado a aquel muchacho inteligente y sutil? ¿Se pueden comprender estas cosas? Sin duda se había prometido la felicidad, la felicidad sencilla, dulce y larga entre los brazos de una mujer buena, tierna y fiel, y había vislumbrado todo eso en la mirada transparente de aquella cría de cabellos pálidos. No había pensado que el hombre activo, vivo y bribante se cansa de todo en cuanto ha captado la estúpida realidad, a menos que se embrutezca hasta el punto de no comprender ya nada. ¿Cómo iba a encontrarlo? ¿Seguiría siendo emprendedor, risueño, entusiasta o adormecido por la vida provinciana? Un hombre puede cambiar mucho en 15 años. El tren se detuvo en una pequeña estación. Cuando me apeaba del vagón un hombre, gordo, muy gordo, de mejillas rojas y vientre sobresaliente se lanzó hacia mí con los brazos abiertos gritando George. Lo abracé, pero no lo había reconocido. Luego murmuré estupefacto: "Diablos, ¿no has adelgazado?" Respondió riendo: "Qué quieres, la buena vida, la buena mesa, las buenas noches, comer y dormir, esa es mi existencia." Lo contemplé buscando en aquella ancha cara los rasgos amados. Solo los ojos no habían cambiado, pero ya no encontraba la mirada y me decía, sí, es cierto que la mirada es el reflejo del pensamiento. El pensamiento de esta cabeza no es el de antes, el que conocía yo también. Sin embargo, le brillaban los ojos, llenos de alegría y de amistad, pero ya no tenían esa claridad inteligente que expresa, tanto como la palabra, el valor de una mente. De pronto, Simón me dijo. —Mira, ahí tienes a los dos mayores. Una chiquilla de catorce años, casi mujer, y un chico de trece con uniforme escolar avanzaron con aire tímido y torpe. Murmuré, ¿son tuyos? Respondió riendo, pues claro. ¿Cuántos tienes? ¿Cinco? Los otros tres se han quedado en casa. Había contestado con aire orgulloso, satisfecho, casi triunfal, y yo me sentía embargado por una profunda piedad mezclada con un vago desprecio. Hacia aquel reproductor orgulloso e ingenuo que se pasaba las noches haciendo hijos entre dos sumas, en su casa de provincias como un conejo en una jaula. Subía un coche que él mismo conducía y atravesamos la ciudad, triste ciudad soñoliente y sin brillo donde nada se movía en las calles, salvo algunos perros y dos o tres criadas. De vez en cuando a la puerta de un comercio un tendero se quitaba el sombrero. Simón devolvía el saludo y decía el nombre de la persona para demostrarme sin duda que conocía a todos los habitantes por su nombre. Se me ocurrió la idea de que estaba pensando en un puesto de diputado, ese sueño de todos los enterrados de provincias. Atravesamos enseguida la ciudad y el coche entró en un jardín que tenía pretensiones de parque. Luego se detuvo ante una casa con torrecillas que trataba de pasar por Castillo. —Aquí tiene mi agujero —decía Simón para conseguir un cumplido. Respondí, es encantador. En lo alto de la escalinata apareció una dama vestida de visita, peinada de visita, con frases preparadas para la visita. Ya no era la niñita rubia y sosa que yo había visto en la iglesia quince años atrás, sino una gruesa señora con perifollos y rizos. Una de esas señoras sin edad, sin carácter, sin elegancia, sin ingenio, sin nada de lo que constituya una mujer. En fin, era una madre. Una gorda madre vulgar, la ponedora, la yegua de vientre humano, la máquina de carne que procrea sin otra preocupación en el alma que sus hijos y su libro de cocina. Me dio la bienvenida y entré en el vestíbulo, donde tres críos alineados por orden de estatura parecían puestos allí para una revista como bomberos, delante de un alcalde. Dije, «Ah, y estos son los otros». «Simón, radiante», dijo sus nombres. «Jean, Sophie y Contran». La puerta del salón estaba abierta. Entré en él y en el fondo de un sillón vi algo que temblequeaba. Un hombre, un viejo paralítico. La señora avanzó. «Es mi suegro, señor. Tiene ochenta y siete años». Luego gritó al oído del anciano trepidante. «Es un amigo de Simón, papá». El antecesor hizo un esfuerzo por saludarme y balbució. sí, sí, sí, agitando la mano. Respondí, es usted muy amable, señor, y me desplomé en un asiento. Simón acababa de entrar, reía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya has conocido al abuelo! Ese hombre no tiene precio, es la distracción de los niños, es glotón, amigo mío hasta ponerse a morir en todas las comidas no te imaginas lo que comería si lo dejaran pero ya verás, ya verás le echa ojo a los platos de dulce como si fueran damiselas. nunca habrás visto nada tan divertido ya verás, ya verás, dentro de un rato luego me llevaron a mi cuarto para que me arreglase porque se acercaba la hora de la cena en la escalera oía un gran babjust de pesos y me volví. Todos los niños me seguían en procesión detrás de su padre, sin duda para hacerme los honores. Mi habitación daba al llano, un llano sin fin, completamente desnudo, un océano de hierbas, de trigo y de avena sin un grupo de árboles ni una ladera, imagen sobrecogedora y triste de la vida que debían llevar en aquella casa. Sonó una campana. Era para la cena. Bajé. La señora me cogió del brazo con aire ceremonioso y pasamos al comedor. Un criado hacía rodar el sillón del viejo, que, cuando estuvo delante del plato, paseó por el postre una mirada ávida y curiosa, volviendo con esfuerzo de un plato a otro, la cabeza que se bamboleaba. Entonces Simón se frotó las manos. «Te vas a divertir», me dijo. Y todos los niños, comprendiendo que iban a ofrecerme el espectáculo del abuelo Glotón, se echaron a reír al mismo tiempo mientras su madre se limitaba a sonreír encogiéndose de hombros. Simón se puso a gritar en dirección al viejo haciendo bocina con las manos. «¡Esta noche tenemos arroz con leche!» La cara arrugada del anciano se iluminó y tembló con más fuerza de arriba abajo para indicar que había comprendido y que estaba contento. —¿Y empezamos a cenar? —Mira murmuró Simón—, Al abuelo no le gustaba la sopa y se negaba a tomarla. Le obligaban a comerla en nombre de su salud y el criado le hundía la fuerza en la boca la cuchara llena mientras él soplaba con energía para no tragar el caldo, como chorro de agua sobre la mesa y sobre sus vecinos. Los nietos se retorcían de alegría mientras su padre, muy contento, repetía «¡Es divertido el viejo, ¿verdad?» Y durante toda la comida no se ocuparon más que de él. Devoraba con la vista los platos puestos sobre la mesa y con su mano locamente agitada, Trataba de cogerlos y atraerlos hacia sí. Se los ponían casi a su alcance para ver sus denodados esfuerzos. Su impulso temblequeante hacia ellos, el llamamiento desolado de todo su ser de sus ojos, de su boca, de su nariz que los olfateaba y babeaba de ganas sobre la servilleta lanzando gruñidos inarticulados y toda la familia se divertía con aquel suplicio odioso y grotesco. Luego le servían en un plato un trocito pequeñísimo que comía con una glotonería febril, para que le sirvieran enseguida otra cosa. Cuando llegó el arroz con leche casi tuvo una convulsión, gemía de deseo. Contra le gritó, «Ya ha comido demasiado, ya no hay más» y fingieron no volver a darle nada. Entonces se echó a llorar. Lloraba temblando cada vez con más fuerza mientras todos los niños se reían. Por fin le dieron su parte, una parte pequeñísima, y al meter en la boca el primer bocado de postre hizo con la garganta un ruido cómico y glotón y un movimiento de cuello parecido al de los patos que tragan un trozo demasiado grueso. Luego, cuando hubo terminado, se puso a patalear para conseguir más. Apiadado ante la tortura de aquel tántalo conmovedor y ridículo, imploré por él. —¡Venga, denle un poco más de arroz! Simón respondió. —¡Oh, no, amigo mío! Si comiese demasiado a su edad podría hacerle daño. Me callé pensando en esa frase. Moral o oh, lógica o oh, sabiduría a su edad. Es decir, se le privaba del único placer que aún podía disfrutar. Preocupados por su salud, su salud, ¿de qué le servía aquel desecho inerte y tembloroso? ¿Se cuidaban sus días, como suele decirse? ¿Sus días? ¿Cuántos días? ¿Diez, veinte, cincuenta o cien? ¿Para qué? ¿Para él? o para conservar más tiempo en la familia el espectáculo de su glotonería impotente. Ya no tenía nada que hacer en esta vida, nada. solo le quedaba un deseo, una alegría. ¿Por qué no darle completamente aquella alegría última, dársela hasta que muriese de ella? Después, tras una larga partida de cartas, subí a mi habitación para acostarme. Estaba triste, triste, triste. Y me asomé a la ventana, fuera no se oía más que un gorjeo de pájaro muy ligero, muy dulce, precioso en un árbol, en alguna parte. Aquel pájaro debía de cantar así en voz baja en la noche, para acunar a su hembra dormida sobre sus huevos. Y pensé en los cinco hijos de mi pobre amigo, que ahora debía estar roncando al lado de su despreciable mujer. Fin.